de regreso con ustedes, mis amigos. En este momento vamos a hacer contacto nueva vez, después de haberse desconectado, ¿no? Un problema con el internet que a veces pasa. Vamos a hacer contacto de nuevo con arismendi la antigua, que está frente al local de Muné Adelante, Arismendi Buenos días. Willy. Willy. Willy. prende, prende. Prende, prende. ¡Prende!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 Sí, sí, muchísimas gracias. Efectivamente, nos encontramos en la oficina de MUNE acá en San Francisco de Macorís, donde como pudieron ver en sus imágenes, eh, decenas de ahorrantes llegaron a estas oficinas centrales de este grupo MUNE y los mismos están lanzando eh, piedras a, la, a estas oficinas. Eh, también fueron, eh, ingresaron adentro de estas oficinas y nosotros nos vamos a retirar porque están lanzando muchas piedras acá en esta oficina central de MUNE donde pueden observar ahí esas imágenes, esto está pasando en estos precisos momentos donde los manifestantes de Muné han decidido venir de manera violenta en esta mañana. Vamos a hablar con una dama, dama cuéntenos. Sí, buenas, buenos días, nosotros estamos aquí reclamando por lo nuestro, reclamando nuestro dinero, ese comunicado ese comunicado que ellos están pasando en la prensa, que diqué por los nueve votantes, coño. Bien, ahí pueden observar, señores, parte de lo que se está viviendo acá en esta mañana en las oficinas de Muné, donde los ahorrantes han llegado de manera airada. Hay que destacar. Ahí, 26 años trabajando en Estados Unidos, legalmente. Y hoy, coño, no tengo ni para comprar mi medicina, de mi diabetes. Y tengo, coño, un estrito degenerativo, pero me importa, me importa. Yo soy capaz de ir a secuestrarlo, llenarme de dinamita. Coño, y explotó el batón. ¡La guerra! ¡El San Francisco de Bancorí! ¡Coño, que salgan los hombres! Bien, señores, repetimos, acá el ambiente está sumamente tenso frente a las oficinas de este grupo Muné, donde pueden ver en las imágenes adentro, un grupo de hombres irrumpió. Allá causaron destrozos en las oficinas de esta... Eh, empresa Muné. Hay que destacar, señores, el gran número de efectivos policiales que se ha dado cita acá en esta oficina del grupo Muné, donde, repetimos, eh, un grupo de hombres han irrumpido de manera violenta en estas oficinas. Los mismos han causado destrozos allá dentro y también han, han grafiteado acá estas oficinas. Pueden ver lo que el graffiti que hicieron eh, hace apenas unos minutos acá en esta oficina de Muné. repetimos tenso el ambiente señores eh, la mañana de hoy en estas oficinas del de grupo Muné, donde los ahorrantes dicen que ya están cansados y ahí pueden observar la consigna que en estos precisos momentos están lanzando acá estos ahorrantes de Muné. Los cuales dicen sentirse cansados de esta situación. Vamos a escuchar un poco del ambiente que se está viviendo acá. ¿Cómo están los ahorrantes? Bueno, señores, esto es parte de lo que se está viviendo en estos precisos momentos en esta oficina del de Grupo MUNED, donde repetimos, adentro, eh, gran cantidad de personas entraron y realizaron eh, allá, rompieron parte de, de, de las oficinas de este Grupo MUNED. Aquí pueden observar una persona herida. Vamos a ver qué tiene por acá. ¿Qué le pasa por acá? eso por acá, caballero. Ahí pueden observar una persona una persona que resultó herida en este incidente registrado en las oficinas del Grupo Muné, donde repetimos decenas de ahorrantes eh, llegaron hasta esta oficina, a los cuales reclaman que se le entregue su dinero. Hay que decir, señores, que de este caso del Grupo Muné más de 3.000 eh, familias se han visto afectadas eh, de, este, de este caso, del supuesto fraude que el Grupo Muné mantenga a estos ahorrantes por lo que la mañana de hoy decidieron venir a protestar de esta manera un poco más violenta. De mi parte es todo lo que tengo por el momento, pero nosotros estaremos acá al pendiente de todo lo que pueda acontecer en estas oficinas del Grupo MUNE. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, muchas gracias Arismendi la antigua bien. por ese reporte directamente desde el, el, el frente, ¿no? el exterior y el interior de las oficinas de Muné y compañía. Amén. Lo cierto es que esta Ajá. gente que están ahí no están reclamando más que lo que es propio, claro, que le ha sido virlado, claro. estafado de manera burda, pero además que no han sentido el apoyo de las autoridades. Hay una querella que se puso hace tiempo y la fiscalía no ha dado respuesta todavía. Eso de alguna manera, ese acontecimiento de hoy, de alguna manera lo provoca la actitud de las autoridades locales. Yo Mira, hay no que destacar, Francis, uh -huh. quiero dar unos datos que... Eh, uno de los disgustos mayores fue en el pasado, en la pasada gestión del señor Jan Alain, donde vino a hacer un bulto a San Francisco de Macorís, así lo llaman oh, bueno. ellos. Eh, ahora, en esta nueva gestión, hubo una comisión que se formó, encabezada por Janilda, Franklin Romero, le pasaron un documento a Luis Abinader, y, y se tenía cierta esperanza en ese sentido a nivel legal. ¿Qué ha pasado y qué es lo que ha provocado este acontecimiento? El 18 de este mes de diciembre estaba pautada una reunión con nueve eh, representantes de los afectados, de los ahorrantes. ¿Qué pasó? Esos nueve representantes que estarían en la reunión con los ejecutivos de MUNE eh, son de los que tenían una Más mayor cantidad, millones ajá, 14 millones de pesos, una mayor cantidad de dinero ahorrado. En esa reunión, una de las cosas que se planteaba es eh, eh, entregar cierta cantidad de dinero o porcentajes de lo que tenían los ahorrantes. Por ejemplo, las personas que tenían o que tienen 500 mil... ¿Tenían o tenían? No, Uno no. ni sabe qué decir, Dios Mira, mío. La, tenían 500 mil mil sí, pesos ahorrados, se le iba a entregar un 70%. Los que tienen o tenían por encima de un millón de pesos o por debajo de un millón, se le iba a dar un 60% de esa cantidad de dinero. Y los que tenían 10, 15, 50, 100 mil pesos se le iba a dar la totalidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Muné y es lo que ha causado el disgusto, que Muné ha hecho un informe o un comercial tildando o culpando a quienes iban a representar a los ahorrantes en esta reunión que tenían el 18 de diciembre, diciendo que la reunión no se dio por esos representantes de los ahorrantes, cosa que ellos dicen que no es cierto, porque lo que se iba a dar en la reunión era... Una estafa prácticamente a los ahorrantes, y esto es lo que se da entonces en este intento de tomar el local de las oficinas de Munea acá en San Francisco de Macorís. Señores, no podemos dejar que la sangre se derrame. Mira, Carolina, eh, hay que aclarar que lo que datos que tú das se basan en la ley 141 sobre sí. reestructuración comercial, uh -huh. que viene a resolver un tema que teníamos debilidad comercial porque prácticamente muchos empresarios que timaban a eso sus... No tiene nada que ver con lo de Muné No, no. No, no, no, absolutamente. Lo de, lo de Muné fue una burda estafa. No Pero ellos eso. están valiendo en no, eso. No, no espérate. Sí, un, un abuso. espérate, espérate, espérate. Pero espérate, Estoy ya que Carolina, no, no, es para no. que se entienda que no es un asunto, es que por ley, se establece en esta ley que es la que se ha acogido Muné para enfrentar su problema. sí. Le está dando un plazo a la representación para aceptar o no la propuesta que ellos hicieron cuando hicieron la evaluación Bien. de sus acreencias. ¿Cuál era? Pagar un 70%. Ahora yo soy de lo que cree que no hay manera de tú darle aliento o solución. Esto se me parece como cuando tú vas a darle un pésame a alguien. ¿Cómo tú le dices a una persona que no llore a la muerte de un padre no, no, o de una madre? Cerrar diciendo que el 8 aquí, de enero, Francis... No hay manera que, no hay el amigo, social, que el, el, el Estado hacer. asuma una deuda pública adelante, privada ya. para salvar... Mire, para la esto, la para reunión, mire, perdón, mire, amado, no, perdón, para dar el dato, el 8 de enero, es que el 8 de, de, enero el 8 de enero. está pautada la reunión con los afectados. Y bien, mal. adelante, Yerian yo ya iba a decir algo sí, bueno, pero mira, vamos. Eh, es decir bueno que estas personas eh, reaccionan así precisamente ante la falta de respuesta eh, de las autoridades ellos han estado reclamando este pago esta devolución de, de su dinero gente que tenía ahí años ahorrando y que lamentablemente no han recibido ningún tipo de respuesta satisfactoria y ya se desesperaron. Eso que ustedes ven ahí no es más que una reacción desesperada ante gente que no tiene con qué comprar ni siquiera su medicina y, y se sienten estafados, se sienten burlados y no ven en las autoridades una respuesta satisfactoria. Así que nos unimos a esta lucha eh, de, esta, de, de este pueblo de San Francisco de Macorís ante esta situación que están pasando, que sabemos que debe ser muy difícil